Acabamos de volver a casa y vais a flipar Con lo que acabamos de encontrar Y es que literalmente el maldito Aetac de max está al lado nuestra Literalmente está a una Maldita calle, es una locura Porque acaba de aparecer al lado nuestro Si le doy justamente al de max aparece Boulevard Heridor 7 Club Napoja, lo malo es que tiene muy Pero que muy, muy, muy poca pila El Aetac, ¿vale? Y está a 1,6 Kilómetros a 6 minutos andando Es que mirad, estamos en medio de la nada Madre Está Dios. a 4 minutos andando justamente Aquí en el Boulevard de Reros 7. Y lo peor de todo es que ni siquiera está en la calle. Está dentro de un maldito edificio. Lo bueno de todo es que la ETAG tiene básicamente cuando te acercas unas flechitas que nos va a mostrar. Si está en el piso de arriba, si está en el piso de abajo, arriba derecha. O sea, nos va a mostrar absolutamente todo. Y la cosa es que Nacar no está con nosotros. Ahí está también el problema: es que ni siquiera sabemos dónde está. De vale. hecho, y nos faltará 1,4 kilómetros. Vale, buah, es que, tío. Es que seguimos por las malditas calles super, mega, ultra chungas de Rumanía, tío. Me ha salido el móvil de Nacar Y me sale que está sin batería Pero me sale la posición, mira Ololololol oh, Vale, Maximum Squad Creo que acabamos de conectar a Nacar Porque nosotros básicamente tenemos el modo familia Que es el modo que básicamente podemos ver dónde está el teléfono de la otra persona Y lo tenemos configurado Para que cuando uno se quede sin batería Nos muestre directamente dónde está el teléfono de Nacar Sí, pero eso solo lo hace cuando estás muy cerca O sea, que eso significa vale. que estamos vale. Súper cerca de Nacar, vale. ¿no? estamos a... ¡500 metros de Nacar! Es esta calle a la derecha Vale, estamos con una calle súper mega ultra rara y con gente súper mega ultra Vale, máximo creo que Nakar está justamente aquí A ver si Nakar estamos aquí justamente en esta discoteca, pero no tengo ni idea, o sea, a mí el teléfono me manda justamente aquí Se supone que estamos aquí ¿Nakar? ¡Nakar! ¡Nakar! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Tranquilo, tranquilo Tran tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo Soy yo, soy yo, ¿estás bien? ¿Cómo has acabado en Rumanía? ¿Qué haces aquí? Me he pasado mucho miedo, bro ¿no? Pues he cogido un avión, he venido aquí, me he venido aquí Yo que sé he abierto la puerta Había una escondida aquí, no sé, tío Madre mía, tú, eh... Vale, escúchame, no entiendo nada, pero tengo muy buenas noticias para ti Y es que sabemos exactamente dónde está Max Vamos a ir? Pero no son mucho menos. Ya, ya, ya. ya, ya, ya me ya, han he hecho ya. miedo, tío. ¿Ya está mejor? Claro, ¿Estás bien, mejor? Sí, Mira, escúchame. Sí. Max está a 1,6 kilómetros de aquí. Vale, ¿quieres ir ahora? Sí, obviamente que quiero ir ahora, Naka. ¿no, tío, pero que es muy peligroso. Por favor, vamos a o que, no, acá, no, vale, ¿que, ¿que a Tenemos por... que ir a por no, Max. ¿que no, tenemos no, que ir no, por a por favor, Max? Porque no, Arta. No, no, no. eh, o sea, ¿me quieres decir que estamos en Rumanía? Tú ahora mismo te estás cagando. No, tío, vamos si quieres Espérate, tío, acompáñame Vamos a la calle, vamos a salir por el otro lado Para que no nos vean los de la discoteca Porque ya nos han dicho aquí Nos, nos revienta la cara por una cámara o por el móvil Lo que sea Así que vamos para, para, para la otra parte del edificio Es justamente esta calle Pero es justamente esta calle al maldito final O sea, el Max está justamente ahí en... Al lado de un maldito cruce y parece que esto es una calle céntrica. O sea, esto, o sea, esto es como el centro de esta ciudad, ¿no? Hombre, a ver, el secuestrador es seguro que viene en una buena casa. Tendría muchísimo más sentido que el secuestrador o se aparte a algún descampado donde no lo encuentre ni Dios a estar en un maldito sitio céntrico, ¿no? Me parece muy raro. ¿Y si esto es una trampa? Pues si esto es una trampa, Nacal. Ya te digo yo que estamos bastante, pero bastante, bastante, bastante, bastante jodidos. Bueno, Máximo Squad, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Recordarnos como héroes. Toda bla bla bla bla. Ya te lo he dicho, ¿eh? Si nos pasa algo, ya te lo habré dicho. está? Literalmente a menos de 500 metros. ¿Pero dónde estamos yendo, Arta, tío? Vale. ¿Quieres mirarlo bien? Estamos yendo justamente. Se supone que ahí hay que girar a la derecha. Así que vamos a intentar de ir lo máximo rápido posible. Yo, no es que se irá bien, tío. El maldito Irta. Pues sí, si se ha conectado, Nácar, obviamente va a ir bien. Cálmate de una mano. A lo mejor no está dando una ubicación, tío, que no es. Si sí, estamos caminando aquí a lo tonto y a lo mejor, tío, que me clavan un cuchillo en el pecho, tío. Y no vuelvo a España. Nada, Yo lo único que te digo es lo siguiente. Prepárate porque vamos a tener una pelea gorda, gorda. Vale, gorda, sí, ¿con, ¿Con qué hermanos? me defiendo contra una persona de Metros Aca, con mis puños, que o que qué? No, chiles, que te caes la boca, bueno. allá, No, tío, tío, me da mucha todo rabia, el viaje, tío. todo el viaje calentando la cabeza, todo, todo el rato, todo el rato, calentando Si la yo la quiero recuperar a Max, ya lo sabes, pero rato, tío, joder. calentando la cabeza. Siempre lo único que estás haciendo durante todo el viaje es, en vez de ayudar, tío, calentar la cabeza, todo el rato. Yo que haber quedado durmiendo ahí, tío. Que es sí, que no que sé ni para qué mueve. muy bien, que muy bien. Vale, máximo Squad, para que fijáis, básicamente la alta está ahí moviendo y no se puede detectar la ubicación precisa. Pues es normal, es un perro, se estará moviendo todo el rato, tío. Vale, y justamente la puerta es aquella, vale. Aquella puerta. Básicamente se supone que es justamente este sitio de aquí. Ya empezamos directamente con atención. No sé qué, no sé cuánto cámara super mega ultra genial. Alarta, genial, genial. Esto es un patio donde han organizado algo muy raro, vale máximo squad para que veáis que el maldito aerta está justamente en uno de los pisos, justamente de aquí arriba. Así que la única solución no que hacer querer empujar porque fíjate, eso está salido. Así que empujamos. ¡Hostia! ¡Oh, cago en la puta, yo, cago en la puta. Vale, vale, vale, vale. Me meto aquí, parece Maximus Acabo de escuchar a una persona super, mega, ultra rara gritarme. Hola, pero es que tenía voz de mujer. Vale, vale, vale, máximo Squad ¿dónde estoy? Me cago en mi. A ver, no sé dónde estoy. Quiero que viva la gracia de Dios. Como venga alguien ahí. Ahora, en el cerro estoy joderísimo. Ay, me, cago, tío. me he perdido harta, tío Me cago en la puta, tío Vale, alguien ha gritado, alguien ha gritado Sabía que estamos ahí, pero ¿dónde estará harta, tío? Vale, ¿ahora qué hago? ¿De dónde ha ido harta? ¿Pero para dónde ha tirado? ¿Para la derecha, para la izquierda? ¿Para arriba abajo? Casi me atropellan, tío, casi me atropellan tío. Me acabo de saltar el semáforo en rojo, tío ¿Qué hago, tío? ¿Me he a quedar solo? ¿Qué hago? ¿Vuelvo al mismo sitio? Encima, tío, no llevo ni el móvil, tío No llevo ni el móvil Veo a mucha gente súper rara un edificio. Ahí hay como un patio súper mega ultra destrozado, tío. ¿Dónde está Nakara ahora mismo? ¿Dónde está Anacar ahora mismo? Acabo de perder a Nakara. Y va, vale, tengo que salirme aquí ya. salta aquí, salta aquí, salta aquí, salta aquí ya. Izquierda, derecha, no hay Titer. Ah, vamos a la aquí de una maldita vez. Volvemos a la calle. Vale, sí. Creo que el apartamento está justamente ahí. Así que es donde nos vamos a dirigir sin llamar mucho la atención de la gente. La zona. No sé si era el secuestrador o no sé, tío Era una voz como, no sé, súper rara, tío Vale, vamos a, vamos a intentar buscar por aquí ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta! Creo que ha tirado por aquí No sé, es que le he perdido justo Voy a volver al mismo sitio, me voy a acercar Y voy a esperar a que venga, y si no viene, tío, pues otra vez solo Me buscaré la vida como sea y, y ya está Pero de verdad que estoy pasando aquí El miedo que no he pasado en toda mi vida Vale, chicos, estoy viendo Arta ¿Qué ha pasado, tío? tío? Sabía tío? que ibas a volver, tío Lleva ahí un rato ¿Dónde ha sido, tío? ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha ¿Qué ha gritado? ¿Qué lo he Claro ¿Ahora te quiere de aquí? Pues sí, tío. Yo quiero haber sí, sí, sí, sí Vamos a, a hacerlo, Nacal Si el perro está aquí, hemos venido aquí a Armenia a tomar por culo Para que ahora tú te cagues Vale, vale, vale, vamos a entrar, tío Joder Que Creo que llamamos demasiada atención con la cámara Porque es que todo el maldito mundo nos está viendo La no está sí, acostumbrada a ver una cámara Cortamos la grabación, nos metemos como si fuera nuestra casa Y seguimos grabando Acabamos, de supone que Max está justamente dentro de esto da un mal rollo que fue en mi país, eh. Escúchame, deberíamos de coger algo para protegernos, porque como nos salga alguien. Es que mira, o sea, mirar todo esto. ¿sabes? que esto es. No uh, hay en la maldita leche, todas las ventanas abiertas. Vale, ¿dónde es? ¿Dónde es? Escúchame. Estamos delante de Max. Max. Max. Max. Max. Max. Justo. Vale, otra maldita ventana abierta. Incluso hay cosas súper mega ultra extrañas. Mira, ¿esto qué es, tío? ¿Qué es, qué es? No tengo ni idea. Vale, mira, mira. mira. 1,6, 1,6, 1,6 metros. Vale, tiene que ser esta puerta, ¿eh? Tiene que ser 100% esta puerta. Vale, y hostia, Nakar, que tiene un maldito código, tío. pero se supone que está aquí el perro. Sí. Toco, toco, toco, toca. No estoy mintiendo. 1,3, vale, 1,4 metros. Tiene que estar aquí dentro, vamos, 100%. ¿Qué hago? ¿Abre la puerta? Abre la puerta, tío, no hay otra, tío. Vale, máximo cuál. Que absolutamente todo el mundo, se haya suscripto al maldito canal, así que es muy raro 20 suscriptores ahora mismo, pero suscribiros al canal por la locura que vamos a hacer, darle un pedazo a eh? like y activar la campanita la de las 840 absolutamente vídeos todo el vídeo, lo todos, todos los días, a las 8.40 vídeos y arriba ¿Sí que está abierta la puerta. Abre, abre, abre, abre. Vale, voy, voy, voy, voy, poco poco, poco poco, poco, poco, poco, poco. Válgame, válgame. Hola. Válgame, válgame, máximo, escuadón y coño nos estamos metiendo. nos estamos metiendo literalmente donde el maldito se ha instado. Mira, mira, cerca, cerca, mira cerca, cerca, cerca. Max Max Max cerca, cerca, cerca Vamos vamos es más, vamos vamos a vamos a bajar, vamos a vamos a a bajar, vamos la cámara que le está dando. Que me da igual, tío, que es mi que perro, el perro. No he perro, el perro. No perro, el perro. No he el perro. Bro, no nos vamos a ir. Y hasta está aquí. Y no está aquí. Una maldita vez. Bro, que somos tres. Bro, que vamos los tres contra él y lo reventamos. Dios. Que te calles, Florida. que te vayas. Una maldita vez. Lo único que podemos hacer ahora mismo es esperarnos aquí fuera, no hacer mucho ruido, estar muy atentos y a la que escuchemos a gorrar, entrar para adentro y entrar sin mirar a nada. No sé. Vale, vale que me hay un cajón debajo de la maldita fucking. Porque... A venir por la mañana vamos a diseñar todo, absolutamente todo lo que hay dentro, porque es que literalmente vais a punto a flipar.